El amor o es para toda la vida, o no es. Eh, claro, se me dirá, bueno, según tu concepción, sí, según mi concepción, sí, mi concepción es esa. Mi concepción es esa. Porque no se puede creer en un amor perecedero. Eso no tiene ningún sentido. Eh, o sea, eh, pff, eso, eso, eso es un electrodoméstico fabricado por anglosajones, con una fecha de, de, de obsolescencia programada completamente.